Hablando con Jesús Podcast. Hola mis hermanos los que estamos en la gloria de la de esta hermosa emisión de habla aquí Hablando con Jesús Podcast, siempre dándole la gloria y la honra y el poder al Señor. Hoy con una emisión maravillosa que el Espíritu Santo lo ha titulado Lo peor que le puede pasar a una persona es que todo le salga bien. Tú dirás, ¿cómo así? Que, que lo peor que le puede hacer pasar a una persona es que todo le salga bien. Bueno, yo te invito a que aquellos que nos escuchan, porque ustedes son la gloria de radio, nos escuchen, escuchen toda esta emisión, aquellos que nos ven, ven nos vean por Facebook, por YouTube, y siempre dándole la gloria y la honra al Señor. Un tema que... Para, una, para algunas personas eso es controversia y otros, para otras personas es de bendición. Que van a, van a entender, ah, ahora ya sé, yo en, ahora entiendo por qué estás diciendo que lo peor que le puede pasar a una persona es que todo le salga bien. Bueno, te invito a que veas esta, esta misión de, de poder y siempre la gloria y la honra y el poder a nuestro Señor. Y precisamente antes de comenzar, un saludo a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, gloria y la honra al Señor. Eh, que nos ven también. Escríbenos eh, en nuestras redes sociales, en, en Facebook, en Cristianos en la Gloria. En YouTube, Cristianos en la Gloria. En Instagram, Cristianos en la Gloria. Siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Y lo peor que le puede pasar a una persona es que todo le salga bien. Y por eso el Señor, en esta semana, en esta emisión, nos lleva a Isaías 41.13 qué nos habla Isaías 41.13, mis hermanos? En Isaías 41.13 nos dice, porque yo soy el Señor tu Dios que, que sostiene tu mano derecha, yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré, te lo repito. Porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene. Ahí comenzó a decirte el Señor, lo peor que le puede pasar a una persona es que todo salga bien. Al momento que una persona un hijo de Dios comienza a salirle todo bien ¿se va a, ¿a qué? ¿A ¿olvidar de quién? de Dios porque Dios lo bendice por su misericordia Dios te da Dios te provee Él es tu proveedor Él es el que te da todo en el nombre poderoso de Jesucristo y al momento que como nos dice Isaías 41, en el libro de, eh, del el profeta Isaías 41, 13, porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha, yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Entonces si yo te estoy diciendo, no temas en ese, en ese conflicto, no temas en lo que estás pasando, no temas porque yo sé que hay cosas que te van a salir que tú vas a decir, tú no estás obrando, pero el Señor está diciendo, yo estoy obrando, yo estoy haciendo la obra en ti, yo estoy procesando ese mal genio, estoy procesando de pronto esa actitud, yo estoy procesando muchas cosas en ti que de pronto tú en el momento no los estás viendo, pero ya en unos, en unos días, en unas semanas, o meses, o años, vas a decir, uy, ¿qué me pasó? y ya no soy el mismo, no soy la misma. El Señor comenzó a transformarme y por eso el Señor dice, lo peor que le puede pasar a una persona es que todo le salga bien, porque si tú, una vez más, y perdona que sea uh, repetitivo, si todo te sale bien, Tú te vas a olvidar de quién, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tú, hoy vemos una, hoy vemos un cristianismo que está con un pie afuera y con un pie adentro. El Señor quiere, no quiere ni tibi, eh, no quiere fríos ni a eh, eh, perdón, tibios. Quiere un pueblo si es caliente o es frío, pero que realmente esté enfocado en que que no debe de temer y que el Señor te va a ayudar en cualquier momento de tu necesidad y es por eso que el Señor te está diciendo no temas, yo te voy a ayudar y porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene de tu mano derecha pero vemos a un pueblo hoy que está siendo bendecido y se olvidan del Señor buscan a ese Dios bombero buscan a ese Dios que únicamente bueno Señor, ya me cumpliste tú me diste la bendición y se olvidaron de Dios y vuelve otra vez otra tragedia. Y vuelve donde el Señor. Ay, Señor, esta vez sí, claro, no lo tomes de deporte. No, Dios también tiene sus límites, mis hermanos. Y es por eso que el Señor en esta emisión te está diciendo, no temas, yo estoy contigo, no temas. Y, y de pronto se cerró una puerta porque la próxima que yo voy a abrir es grande y maravillosa. No temas, llevamos el día a día lo que estoy aprendiendo también. Últimamente llevamos el día a día, el minuto a minuto, segundo a segundo. Si se, si se pasó ese bus, vendrá otro bus y, y no tuviste que tomar ese bus, fue por, por, por alguna razón de hacer. Y por eso lo peor que le puede pasar a una persona es que todo le salga bien. A veces el Señor permite todo esto para que nos acortemos, que tenemos ese Dios vive de poder. ¿Qué tal? Todo nos saliera bien momento le dedicarías a Dios? ¿A qué momento le dirías, Señor, tendrías esa intimidad? Recuerda que el Señor, lo que hagas con el Señor en privado, en secreto, el Señor que te va a bendecir en público. No, pero no con un interés, porque mira lo que dice este, un proverbio maravilloso, capítulo 3 del 5 al 6, que nos dice, confía en el Señor de todo corazón y siempre hemos hablado de esto, que hemos de confiar al Señor de todo corazón y continúa este proverbio maravilloso y no en tu propia inteligencia, por eso el título es lo peor que le puede pasar a una persona es que todo le salga bien, porque hoy vemos un pueblo de Dios que tiene su propia inteligencia y no está confiando en el Señor de todo corazón, está buscando un Dios únicamente bombero, está buscando únicamente un Dios por necesidad, ya cuando lo bendice Sí, sí, sí, sí, el Señor, yo sé que me va a fallar, pero lo voy a bendecir. Y yo sé. ¿Y tanto lo pidió? Lo pidió. ¿Qué hizo este hombre? Bueno, allá, pero las consecuencias van a ser grandes. Dios nos, da, nos ha dado ese libro de drigo, mis hermanos. Pero muchas veces no hemos sabido manejarlo. Y continúa este proverbio diciendo: reconócelo en todos tus caminos. ¿Tú realmente lo conoces? Y, y él allanará tus sendas realmente conoces a ese Dios vivo de poder que dado a su Hijo que tenemos a su Santo Espíritu y que Él por su misericordia estamos hoy dando las buenas nuevas del reino en de los cielos y que hoy estás escuchando no sé en qué momento estás escuchando eh, este, esta emisión la estás viendo porque nos escuchan también en Cristo en la Gloria Radio para la gloria y la honra del Señor. No sé qué más tiene que pasar en tu vida. Para que digas, el Señor real... yo necesito depender más del Señor. Yo necesito realmente que el Señor me llene más de su presencia. Pero para hacer eso, recuerda que el Señor te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas si se te pasó una vez más ese, ese taxi, porque vendrá otro que realmente yo necesito que tomes ese taxi. Porque de pronto le hablarás, le, le evangelizarás a esa persona. Muchas veces vemos un pueblo que únicamente vive con sus, en, bajo sus brazos con una Biblia, pero su testimonio es impresionante, es, barba, es malo, es malo, muy malo. Y es por eso una vez más, y perdona que voy a ser repetitivo hoy de este, de este título que es maravilloso, lo peor que le puede pasar a una persona es que todo le salga bien, porque va a dejar de depender de nuestro amado Rey, en el nombre poderoso de Jesucristo. Le damos gloria y honra y poder para Padre Celestial, una emisión que ya ha entrado con poder, una emisión que ya ha entrado con, con toda el reino de los cielos, Señor. Un salmo, al mismo tiempo hay un salmo, mis hermanos, en el capítulo 23, capítulo 1, el que el, ¿qué dice el Señor es mi pastor y nada que me faltará, el Señor es tu pastor. Que el Señor como es tu pastor y nada te faltará. Si tú creías que el Señor comenzó únicamente desde que tú entraste a este templo. No, el Señor comenzó hace mucho tiempo. Y el Señor sabe que tú le vas a fallar, y le ibas a fallar. Pero que esto no se, no se tome como algo deportivo. Que realmente estés, te está llenando de su presencia. Que realmente el Señor sea lo primero, lo segundo, lo tercero. Claro que debes orar por tu familia. Claro que debes orar por tus vecinos. Claro que debemos orar por Israel. Claro que debemos orar por los demás. Pero cada uno cuidemos lo que, lo dio, que, dio, lo que Dios nos dio. En el nombre poderoso de Jesucristo. Mi alma te alaba y te glorifica, Padre Celestial. Y mira que, que leyendo la Biblia. Hemos encontrado muchos errores, que la, la mayoría de ellos están en que cada uno de nosotros. Una palabra que el Señor nos está diciendo, a veces permito tantas cosas para que no se olviden de mí. A veces permito que tú te llenes más de mi presencia, te dice el Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Por eso debes darle la gloria y la honra a nuestro amado Rey. Recuerda, el Señor es mi pastor y nada te faltará. Porque en esos lugares donde tú estés, el Señor siempre, como dice en Isaías 41.13, no temas, yo te ayudaré. No temas si todo no te sale bien. Tienes que aprender de eso. Hay algo que hay que aprender en cada situación, en cada, en cada momento. En cada crisis... Viene un aprendizaje, en cada crisis viene una madurez, en cada crisis viene un nivel sobrenatural en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor te está diciendo, no temas, yo te ayudaré. No temas, te dice el Señor. En la Biblia, mis hermanos, la palabra no temas hasta 365 días, trepe, veces, perdón, 365 veces. Si 365 veces, está diciendo el Señor, no te preocupes, yo voy a estar ahí. No me sientes, no me ves, pero yo estoy haciendo la obra en ti. Lo único que pido es que me obedezca, lo único que pido es que realmente tú te llenes de mi presencia. Abras la puerta de vuestros corazones. Leas mi palabra. Entregas tus cargas, tus problemas a mí, te dice el Señor. Porque conmigo todo es más llevadero, te dice el Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo. Llevamos unos 13 minutos... Y mira cómo el Señor ya nos ha hablado que lo peor que nos puede pasar es que todo no salga bien. Esas crisis nos van a llevar a qué? A depender más de, del Señor en el nombre poderoso Jesucristo. En el momento de pronto tú no lo puedas entender. Pero a, al pasar el tiempo, tú vas a decir, ahora entiendo Señor. Y yo sé que ¿Has pasado por crisis? Que en esos momentos tú dijiste ¿Pero por qué me pasó esto? Pero ahora lo entiendes, ahora Ya sabes Lo que vas a hacer Ya no necesitas pensarlo ni una, ni dos, ni tres veces Porque ya has tenido la madurez Ya has pasado por algo que vas a decir ah, ah, No, ya entendí porque Rey de reyes, Señor de señores En el nombre poderoso De Jesucristo me hizo entender Que yo No debo de temer que Él me va a sostener, que Él, Él es mi pastor y que nada me va a faltar, te dice el Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Tú dirás, somos seres humanos, fallamos? Claro que sí. Y vamos en esa lucha todos los días, hasta que estemos en la presencia del Señor. ¿Cometemos errores? Claro que sí. Pero que cada día de esos errores aprendamos y no volvamos a cometer los mismos errores. Que si, si fuiste mujeriego, no, no continúes con lo mismo, por favor. Si fuiste drogadicto, no sigas con lo mismo. Porque el Señor dice, no temas, yo te ayudaré. Yo, yo te voy a fortalecer para que dejes esa adicción, esa pornografía, tu masturbación como ves a una mujer, como ves a un hombre. De esa forma de pronto uh, de, al, al doble sentido. Como cristianos, mis hermanos, debemos cada día una vez más depender del Señor, porque en Hebreos 12, 2 nos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual... Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, puesto los ojos en Jesús. ¿Tú realmente estás poniendo los ojos en Jesús? Y es por eso que el título dice, lo peor que le puede pasar a una persona es que todo lo salga bien, porque si todo sale bien, tú no vas a poner la mirada en quién, en Cristo Jesús, y cuando a, a ti no tienen la mirada en Cristo Jesús te lo digo si tú te quieres llevar esas cargas te lo digo tú te vas a morir me pasaba hace mucho tiempo quería llevarme todas esas cargas pero el Señor me, me ha dicho son es mi pueblo son mis hijos son mis ovejas no son las tuyas tú únicamente habla da las buenas nuevas las buenas nuevas de reino de los cielos al, donde caiga su semilla la van a recibir el que la reciba, de recibe el que no bueno, será por otro lado y por ese otro lado será más duro entonces ya está en cada uno de nosotros por donde queremos ir por el camino que realmente el Señor está diciendo sean obedientes, obedezcanme los bendigo, pero no se olviden de mí es por eso que el Señor se está diciendo en Hebreos 12.2 eh, Puesto los ojos en, en Jesús, el autor y consumador de la fe. El, el cual por el, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Si ¿Sí ven lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, cada uno de nosotros? Pagó un precio. Él no necesitaba pagarlo Es como decir que uno de tus hijos Pague el precio por un, por un asesino Y el asesino siga siendo libre Y tu hijo pague El precio por, por esa persona, tú vas a decir no, no, yo ¿cómo así, yo no voy a dejar que mi hijo O mi esposa, o mi esposa pague el precio por otro Pero el Hijo de Dios lo hizo Pero Él te pide obediencia Él te pide humildad, mansedumbre Él te pide que realmente estás conectado Con Él en el nombre poderoso de Jesucristo. No es tan difícil, no es tan difícil, mis hermanos, pero siempre estando puestos en los ojos en Jesucristo, el que nos dice que no temamos que Él nos va a ayudar, el que nos dice en el nombre poderoso de su nombre que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará, nada nos va a faltar. tendremos momentos bajos, tendremos momentos altos no sé por qué crisis estás pasando de pronto has pasado, la, eh, estás pasando por la partida de un ser querido Hayas, te hayan sacado de esa empresa tu empresa no está bien porque el Señor está diciendo, pon la mirada en mí no es porque el Señor te sacó, porque te sacó, no pon la mirada a mí, yo te bendije, pero ¿dónde estás tú? Ahora me buscas pretextos, ahora me buscas excusas, ahora me buscas cosas que tú dices que yo quiero que me bendigas. Yo no estoy diciendo que estés todos los días en una iglesia, en un templo. Que necesites congregarte, claro que sí, es necesario. Pero que estés continuamente en esa oración, en esa lectura, dándole gracias a, a nuestro Abba Padre y dándole siempre esta gloria al Señor una vez más y lo he aprendido no es que tanto evangelice, bueno es, es bueno evangelizar, es bueno llorar a las personas, pero que nuestro, nuestro testimonio diga mucho más de lo que sale de esta boca de esta boca tiene que salir bendición no, no me lo no lo tomes a, a otro sentido pero que nuestra actitud, nuestra forma de ser, digan, hay ahí luz. Y donde, donde hay luz, hay presencia de Jesucristo. ¿Cuánto de Jesucristo hay en ti? ¿Cuánto de Jesucristo hay en tu familia? ¿Realmente ellos están viendo el cambio en ti? ¿Realmente, como el título, lo peor que le puede pasar a una persona es que todo le salga bien? Y cuando te sale bien, tú crees que, mi pregunta, ¿eres feliz? Yo he visto gente que dice que todo le sale bien, pero son infelices. Y la respuesta es ¿por qué? Porque no tienen a Cristo Jesús en sus vidas. Tendrán dinero, tendrán cosas, pero no tienen a lo más maravilloso que es al Hijo de Dios, de ese Dios eterno, en su corazón, en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Te amamos, te glorificamos, Padre Celestial. Cuando nos enfocamos eh, nuestra mirada en un hombre, miren lo que puede pasar. Y eso es lo, lo que ponía el Espíritu Santo. Cuando enfocamos la mirada en el hombre, en el mundo o en nosotros mismos, miren lo que nos puede pasar. Uf, esto se está poniendo maravilloso. Cuando ponemos la mirada en el hombre, Mira lo que nos enseña la palabra. Cuando confiamos en el hombre y ponemos nuestra mirada en el ser, en el ser humano, estamos expuestos a ser decepcionados y retroceder. Cuando nos fallan los líderes, entonces nos, nos vamos de la iglesia. Y por eso la palabra dice en Jeremías 17.5, Maldito el hombre que confía en el hombre. Tú vas a mirar a un hombre o escuchar la palabra de Dios. Y que donde te ponga el Señor, realmente que tú seas fruto en ese lugar. Que seas encajando en ese lugar en el nombre poderoso de Jesucristo. Así que, cuidado si tú confías en un hombre. Cuidado si tú pones la mirada en ese líder, o en ese pastor. El, el pastor es el líder, no es el que te mantiene, el que te mantiene es el que dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Y que tenemos a su Santo Espíritu, porque el, el Señor busca tales adoradores que le adoren en el Espíritu y en verdad. Es por eso que el Señor se está diciendo, mucho cuidado, porque maldito el que confía en el hombre. O como en otras versiones, anatema el hombre que confía en el, eh, el, que confía en el hombre. Ahora, si tú eres una de esas personas que confían en el mundo, y vemos hoy en día que un gran porcentaje confía en el mundo, y entre comillas ponemos cristianos, ya ah, me estás diciendo, estás juzgando, no, no lo estoy juzgando, es que la verdad, y la verdad hay que hablar, y le estamos hablando con amor. Hay que hablarla. Si confías en el mundo, si enfocas tu mirada en el mundo, mira lo que pasa. Mira este punto que nos pone el Espíritu Santo. Si nuestra mirada está eh, puesta en el mundo, en los afanes del mundo y todo lo que nos ofrece, no podemos agradar a Dios. Está, esto es muy claro. Estás, te voy a poner un ejemplo. Estás en la santidad o estás en el mundo. Si te dicen, vamos a bailar, vamos a tomar, vamos a vestirnos, de, a disfrazarnos, digamos, en, el, en la temporada de, eh, como dicen, Halloween o Día de las Brujas. O vas a mejor a poner la mirada en Cristo Jesús que te va a dar y te va a decir, no temas. Yo te voy a ayudar, pero no adores a esos, dios, a esos dioses paganos, por, porque yo te saqué de ese Egipto, porque yo te voy a llevar en lo sobrenatural, porque yo voy a hacer cosas maravillosas. Pero si tú pones la mirada en el mundo una vez más, no vas a poder agradar a Dios. Y por eso Santiago capítulo 4, versículo 4 nos dice, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tú quieres ser enemigo de Dios, yo te voy a decir algo. Si quieres, hazte enemigo mío. Pero de Dios, no. No te hagas enemigo de Dios. Hazte enemigo mío si quieres. Pero de Dios, no te hagas enemigo. Porque si te haces enemigo de Dios, ¡ay Dios mío! Y he visto muchas personas que dicen que son enemigos de Dios. Hoy en día sus vidas son Dios mío. Sigo orando por esas personas para que el Señor las regrese otra vez a ese radio. Porque han puesto la mirada y se han enfocado en el mundo o en un hombre. Ahora, si tú enfocas esa mirada en ti mismo, Mira lo que puede pasar. Si tu, si tu confianza está puesta en ti, en tus capacidades, en tu propia sabiduría, en tus fuerzas, entonces tu mirada está en un sentido errado. El Señor no di nos dice en su, palabra, en su palabra según el Evangelio de San Juan. Mira lo que nos dice en San Juan capítulo 15, versículo, oh, versículo 15. Separados de mí, nada podéis hacer y esto me hace recordar y yo creo que ya lo he dicho muchas veces pero lo quiero recordar cuando antes te conocer el Señor yo decía yo no necesito ese Dios yo puedo comprar mi propia ropa, mis propias cosas mis pro eh, mi, lo que yo quería yo podría viajar, que yo quería viajar yo, yo era el que me proveía. y con el tiempo entendí como lo dice San Juan el evangelio de San Juan. separados de mí. No podéis hacer nada. Nada podemos hacer. Y hay un pueblo hoy en día que cree que se lo saben todo. Y es terrible. Y lo que, lo que me asombra más es el, entre comillas, el, pro, el propio pueblo de Dios. Yo digo que si su propio pueblo, que él que lo sacó de Egipto, para que en la tierra prometida donde fluye leche y miel lo hizo con él y mira lo que estamos viendo hoy en día vemos una generación que cree que lo pueden hacer todo que creen que que Dios no existe y que lo que hacen ellos es porque porque ellos lo están haciendo bueno cada uno es libre de hacer lo que quiera pero al final los que, queramos, los que se quieran ir porque yo me quiero ir quiero ganar, quiero que mi familia también se vaya con, con el Señor así que mujer, varón a cambiar esa forma de actuar a ganar nuestras familias en el nombre poderoso de Jesucristo por eso que lo peor que nos puede pasar es que todo nos salga bien porque si no nos olvidaríamos de ese rey vivo y de poder en el nombre del poderoso Jesucristo. Una hermosa misión que nos pone el Señor, una hermosa misión que el Señor trae a lo más profundo de nuestros corazones, de vuestros corazones. Y siempre le damos la gloria y la honra al Señor. Aquí en hablando con Jesús Podcast, siempre agradeciéndole al Señor todo lo que hace en nuestras vidas y no quitándole crédito a él, porque él es el que hace, él hace, él hace todo, mis hermanos. No temas. No temas, yo te ayudaré. Si tú creías que todo iba a salir bien, no, todo tiene un propósito. Si, si te han cerrado más puertas, no te preocupes. Yo te abriré una, una más grande. ¿Por qué confiaste en ese hombre? ¿Por qué confiaste en esa mujer? Yo te dije que no, pero tú lo querías. Espera mi tiempo, espera mi momento, te dice el Señor. Qué hermosa palabra, señor. Mi alma te alaba y te glorifica, padre amado. Una palabra que el Señor nos dice y que tiene nuestro gran pastor y que nada nos va a faltar y que nada nos va a faltar. Y, y es la verdad lo que dice el Señor, nada nos va a faltar. Ahora, si tú te enfocas y pones la mirada en el amor que tienes tú por él, por el Señor, es lo que te va a pasar? Y es maravilloso. Lo que nos habla el Espíritu Santo y los apuntes que nos pone. El amor humano falla, se debilita y se rompe. Debes mirar el amor que Dios tiene, el amor de Dios hacia ti, ese que nunca se acaba y jamás se romperá, que es fiel y es para siempre. Por eso Jeremías, capítulo 31, versículo 3, nos dice, Con amor eterno te he amado. Antes de que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestras madres, ella estaba pensando, yo te amo, hija, yo te amo, hijo, y te voy a amar grandemente. Van a haber circunstancias, van a haber momentos altos y bajos, hijo, pero es para que entiendas que... Yo quiero perfeccionarte. Quiero hacer una obra maravillosa contigo. A veces estás, eh, ese alfarero te está moldeando, quitando esas grietas. O a veces esa grieta, esa cicatriz que hay para que recuerdes quién te sacó del mundo y de quién necesitabas depender. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amalo. Ah, Pon la mirada en Él, en Cristo Jesús, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es lo único, es lo único que te puede llevar a, al próximo nivel. Como siempre yo lo hablo, siempre lo hablo en la parte espiritual, porque lo material del Señor no da, nos bendice. Un gran ejemplo es, es mi hogar, como el Señor nos bendice. Y al poder nosotros ser bendecidos, podemos bendecir a los demás y poder bendecir a los demás uff, se siente algo maravilloso yo sé que tú has podido bendecir yo sé que el Señor te ha bendecido mi hermana mi hermano. entonces vamos para adelante no te quedes atrás este momento que estás pasando es un momento pero el Señor está diciendo ¿de qué te quejas? este es un proceso que necesitas pasar de aprender de superarte y es lo que el Señor me ha enseñado en estos... En este último año me ha enseñado muchas cosas. Hoy en día las veo diferente. Y cada día estoy queriendo mejorar más cosas en mi vida. Y le pido al Señor que me muestre qué necesito procesar, qué necesito ser más enfocado, eh, qué necesito para hacer luz en las tinieblas. A veces, muchas veces el Señor nos camufla en el mundo para que... Tu forma de comportarte, tu forma de hablar, tu forma de ser, tu forma de, de estar con los demás, no te van a reconocer que eres cristiano, pero cuando se enteren, van a decir: Wow, vimos la diferencia. Vimos un embajador del reino de los cielos, vimos a alguien que, que realmente es cristiano y está ahí. Siendo, y el Señor dice: Ese hijo, esa hija mía glorificó el reino de los cielos y haremos fiesta porque hemos ganado más almas para el reino de los cielos porque esas personas van a decir yo anhelo ser como lo que tiene esa persona esa tranquilidad, esa paz ese amor en el nombre poderoso de Jesucristo ese amor como te da el Señor de esa gracia como Él nos da de esa gracia debemos de dar en el nombre poderoso de su nombre y como lo dije hace unos minutos hay momentos que nos vamos a sentir bajos claro casi cansados, si sí. queremos tirar la toalla, Sí, pero son los momentos cuando Entra en las puertas del, las fuerzas del Señor y comienzan a seguir. En el nombre poderoso de Jesucristo. Cristo. Eres hermoso, maravilloso Señor, mi alma te alaba y te glorifica, Padre Celestial. No nos cansamos de darte la gloria y la honra, Padre hermano. Y recuerda: con amor eterno te he amado, te dice el Señor. Qué Padre como Él hay en la tierra ninguno, porque todos hemos fallado, pero el Padre eterno no, él es perfecto, él es el que lo sabe todo, tú que lo sabes todo, señor, tú que habites que, que que moras en esos cielos celestiales, tú que, que estás donde están los querubines, serafines, tú Padre celestial, que eres perfecto, maravilloso, eres Hermoso Padre Celestial, en el nombre y poderoso de tu Hijo Jesucristo, te damos gloria y honra, Señor. Te pedimos, Señor, que no nos dejes en vergüenza, Señor. Te pedimos, Señor, que cada día más, Señor, seamos esa, esa gran luz en las tinieblas, Señor. Eso sale en el mundo. Que le pongamos esa, esa zona, ese mundo, diciendo, y a esas personas que te, se ríen de ti, se burlan de ti, Padre amado, y, y que cuando recuerden, yo conocí a tal persona no se le llenaba la boca diciendo que era cristiano, sino que sus actos dijeron mucho más que sus palabras. en el nombre poderoso Jesucristo. Qué hermoso, Señor, me ha matado y te glorifica. Y otro, y otro punto que nos pone el Espíritu Santo, mis hermanos, cambiemos el enfoque de nuestra mirada. Eso es, te va a dar unos tips, unos apuntes, unos, unos bullets para que cambies el enfoque de vuestras miradas. Uno de ellos, si estuviste mirando en la dirección equivocada, recuerda esto, si estuviste mirando en la dirección equivocada, mira lo que puedes hacer, tienes la oportunidad de cambiar la forma de mirar y hacia dónde debes hacerlo. Si estabas mirándolo el mundo, sus placeres, eh, las mujeres con morbosidad, los hombres, eh, las mujeres mirando a los hombres y ya, o mirando esa pornografía, esa masturbación o ese alcoholismo, ya es de enfocarte. No, Señor, yo no quiero esto para mi vida, yo no quiero esto para mis generaciones, yo no quiero esto Padre celestial, para celestial, para mis familiares, para mis generaciones, para uh, mis amigos, eh, compañeros, Señor. Entonces debes de enfocarte en el nombre poderoso de Jesucristo, y tú conociendo a Cristo, y si no lo conoces, no estás, y estás viendo por primera vez, bienvenido porque el Señor te ama, te, te va a glorificar en tu vida. Y si está, piensa en alguien que tú dices que está desenfocado, y comienza a pedir al Señor que lo enfoque, y comienza a mirar a Cristo, que esa persona comience a mirarlo a Él y lo reconozca como su Señor, sea hombre o mujer, esa persona, Piensa en esa persona. Y el Señor va a escuchar tu oración. Otro enfoque maravilloso que nos pone el Espíritu Santo. Dios quiere que, que a partir de este momento cambies, de, cambies tu forma de ver las cosas. Que cambiemos de, de ver las cosas. Muchas veces también yo. Que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que debemos, de que debemos de confiar en Él, que debemos de bajarnos de esa barca y comenzar a caminar en esa, sobre esas aguas, como lo hizo Pedro. O como lo decía el apóstol Pablo, hemos, estamos corriendo la, esa buena batalla y cuando se acabe, lleguemos a la meta, con costo diríamos, dire, vamos a decir, lo hemos hecho, cambiamos ese enfoque. Cambiamos esa mirada y nos enfocamos en quién, en Cristo Jesús, nuestro Salvador, Redentor, que es el camino, la verdad y la vida. Y si no reconocemos a Cristo Jesús como el, eh, nuestro Señor, no podemos llegar al Padre. Necesitamos reconocer a Cristo Jesús en, nuestra, eh, en nuestras vidas, mis hermanos. Por eso te pido en este momento, si te vino alguien en la mente, ora por esa persona. Pide que esa persona enfoque la, eh, su mirada en Cristo Jesús. Y verás que el Señor va a hacer lo sobrenatural. Y vas a quedar impresionado, impresionada de lo que el Señor va a hacer. Tu oración va a hacer que esa persona llegue a los, a los caminos del Señor muy pronto. Muy pronto. Tú vas a quedar asombrado y so y a o asombrado. En el nombre de de Jesucristo. Otro punto que nos pone el Señor, este otro enfoque de nuestra mirada, es que el que quieras eh, ser el centro y el enfoque hacia donde diriges tu mirada y tu confianza que sea Cristo Jesús. Una vez más. Él quiere ser el centro y el enfoque hacia donde diriges tu mirada y tu confianza. Esa mirada siempre debe estar mirando al Señor debes de confiar en Él, eh, tú dirás, es que a veces no, no, no aguanto más. Y por eso te dije hace unos minutos, claro que sí, entiendo por qué he pasado eso. Y, ese, y en esos momentos alguien viene y nos habla y dice, no, adelante, porque ese ponjoncito el Señor lo envía. Y uno dice, sí, claro, sí, sí, sí, sí o a veces nos envía personas que ni conocen al Señor y nos dan ese, ese empujo del Señor y dice, mira, hasta yo puedo hablar por las piedras por cualquiera, hasta el que no me conoce o hasta por tu pareja o tu esposo, tu esposa tus hijos tú a decir, wow, alguna respuesta y mira, por donde la recibí es siempre glorificando al Señor Él quiere que comiences a caminar por fe y no por vista comienza a caminar por esa fe Todas las mañanas, cuando tú te levantes, ir hasta al espejo. Dice: Yo soy un hijo de Dios. Yo puedo. El Señor me ha dado la sabiduría, la inteligencia. Ascenderé en esa, en esa empresa. Mi empresa será una de las mejores porque cometerá, eh, llenará a mucha gente de la presencia del Señor. Que donde yo vaya. Esté la gracia y la misericordia del Señor. No nos limitemos, porque a veces nos limitamos como seres humanos. Confiemos en el Señor. Por eso el Señor dice que Él quiere, Él quiere que nosotros caminemos por fe y no por vista. Segunda de Corintios 5.7, porque por fe andamos y no por vista, nos dice Segunda de Corintios 5.7. Y eso es lo que quiere el Señor. Tengamos fe. Ahora se me viene, el Espíritu Santo me trae a la mente cuando Abraham uh, le pidieron que matara a su hijo. Yo apenas estaré volviendo loco o alguien me está diciendo que mate a mi hijo. Realmente y él sabía quién estaba hablando. Él sabía quién lo estaba guiando. Wow, me lo trajo esto al señor en este momento. El Espíritu de Dios, Aleluya, sea tu nombre, Padre. Él estaba, en la él sabía lo que iba a hacer. Y él escuchó al señor, no lo mates, no mates ese pequeño. Por eso Abraham es el padre de la fe. Ahora, mi pregunta: ¿tú escuchas al Señor? Cuando te da una orden y te dice, no vayas por allá, no vayas por acá, pon la mirada en mí. Y por eso el título es: Una vez más, lo peor que le puede pasar a una persona es que todo le salga bien. No va a depender de Dios es lo más tremendo. Porque nada, nada podemos hacer sin la ayuda del Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Líbralo de eso, Señor. Por eso en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, 5. Sin Él no podemos hacer nada. Es, es, es, la palabra es clara y concisa, mi Señor. Mi alma te alaba y te glorifica, Padre Celestial. Pasamos tanto tiempo mirando nuestras dificultades. Nuestras necesidades y enfermedades, que en muchas ocasiones olvidamos dónde enfocar nuestra mirada, nos dice el Señor, el Espíritu Santo. Olvidamos poner la mirada correctamente en nuestro Señor Jesucristo. Estamos preocupados por, vemos gente que por la novela, por el último celular, por qué se van a poner eh, en los celulares... Vemos una generación que se está perdiendo por esos celulares. Es buena la tecnología, pero no, hay que saberla, usarla sabiamente. Pero no están poniendo la mirada en quién, en Cristo Jesús. Ahí sí, como dice la palabra, el enemigo está como león rugiente copiando ese león, al, reón, al león de Judá. Lo está copiando. Pero quiere acabar a su pueblo y el pueblo se está dejando acabar. Tristemente, una realidad que es, pues, que no se puede tapar. Pon la mirada en Cristo. De, mira, si tú eres papá o mamá, deja que, deja que sus, tus hijos dejen de usar ese celular. Están almorzando, no están almorzando, están hablando en familia, están hablando en familia. Guarda ese celular. Y se, ponen, que se pongan enojados. Porque ahí debe haber presencia de Dios. Y una vez más, si tú quieres echarte un enemigo, échate un enemigo a este servidor. No a Dios, a ese Dios, de bebo, a ese Dios vivo de poder, a ese Dios que te provee, a ese Dios que te da para que alimentes a tu familia, a ese Dios que te da para que te des tus gusticos. Porque Él es misericordioso en el nombre poderoso de su, de su Hijo Jesucristo. Proverbios 19:21. Mira lo que nos dice Proverbios 19:21. El corazón humano genera muchos proyectos. Uy, esta palabra, toma esta palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. El corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Nosotros los seres humanos, mis hermanos, como lo dice este proverbio, hacemos planes, mejor dicho, queremos hacer, querer ir hasta Marte o volver a la Luna. ¿Será la voluntad de Dios? Tú de pronto querrás irte a tu nación, pero ¿será la voluntad de Dios? ¿Querrás casarte con ese hombre? ¿Será la voluntad de Dios? ¿O con esa mujer? ¿Será la voluntad de Dios? ¿Por qué no me sale empleo? Volte a pensar. ¿Qué estás haciendo para que no te salgas empleo? ¿Qué necesita el Señor o qué está haciendo el Señor para procesarte en, esos, en estos momentos de pospandemia? ¿Quién no has procesado? ¿A qué no quieres morir? Para que el Señor realmente diga, vamos al próximo nivel. No temas que yo te ayudaré, te dice el Señor. Hoy en día tener hijos no garantiza que te van a ayudar cuando usted llegues a viejo. El que te va a mantener es Cristo Jesús. Precisamente ayer estábamos con mi esposa teniendo una hermosa almuerzo almuerzo y estábamos mirando a esa madre con con un nos imagina, pues me imagino que era su hijo cómo lo trataba eh, Tenía eh, problemas Creo que de síndrome Down o algo así Yo no estoy mal ¿Cómo esa madre consentía a este pequeño? Y yo le preguntaba a mi esposa cuando esa madre se vaya, ¿cómo será él? ¿Quién lo cuidará? Y el Señor me hablaba a través de mi esposa me decía Si yo cuido de, lo, de si yo le doy comer a los pajaritos ¿Cómo no, los voy a, no voy a cuidar de este pequeño? Y es por eso que el Señor quiere que dependamos de él Y una vez más, si todo no saliera bien te lo garantizo, no olvidaríamos de ¿eh? Dios vivo de poder. Juan 15, 5, te lo repito. Yo soy la vid y vosotros son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, para mucho fruto, separados de mí no pueden ver, no pueden vosotros hacer nada. Santiago 4, capítulo 4, 6, 8, nos dice... Pero él, pero él da mayor gracia. Por eso dice... Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Pero, por tanto, someteos a Dios, resistí pues al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros limpia vuestras manos pecadores y vosotros de doble ánimo purifica vuestros corazones y el Señor nos vuelve a hablar a, a, a nuestro corazón purifiquemos nuestros corazones Depen, dependamos del Señor y el Señor nos dice en, en Santiago 4, 7 por tanto someteos a Dios resistid puesto al diablo y huirá de vosotros y para resistir al diablo Mantén esa oración, esa lectura, escudriñándola, profundizándola, diciendo al Señor que te dé sabiduría. Porque Él da sabiduría al que quiera, se la da. Fe, se la da. Pídela que se te va a dar a En el nombre poderoso de Jesucristo. Jeremías 23, 23. Soy yo un Dios de cerca, declara el Señor, y no un Dios de lejos. Yo lo siento cerca. Yo lo siento en cada momento. Y es porque cada día el Señor me está enseñando a que debo depender de Él. Me está enseñando a mi hogar que debemos de depender de Él. Y que, que nuestras actitudes, nos están, estamos enseñando a los demás a que realmente no nos llenemos la boca de decir que somos cristianos, sino que nuestros actos nos están diciendo, wow, hay algo diferente en ese hogar. Hay algo diferente cuando entramos a ese hogar. Hay algo diferente cuando los vemos caminar. Hay algo diferente en ellos. Y esa diferencia es Cristo Jesús porque pagó el precio de los maderos. Sus manos fueron traspasadas por, por clavos, sus piecitos. Y ese precio no fue en vano mis hermanos. Salmo 38, 21. No me abandonéis, oh Señor, decía el salmista, Dios mío, no estés lejos de mí. Y hoy siento que muchas personas están diciendo eso. Que no te alejes de mí, le están diciendo al Señor. El Señor es un Dios de cerca, mis hermanos, no de lejos. Si tú lo quieres cerca, eh, más cerca de ti, llénate más de su presencia. Llénate más de Él, en el nombre poderoso de Jesucristo. Él quiere hacer cosas maravillosas, cosas hermosas en tu vida. Pero ya es decisión de cada uno de nosotros. Él no obliga a nadie. Él es un caballero, Él es un Señor. Y por eso debes darle la gloria y la honra y el señor, al, al, a nuestro Señor. Y ya para ir terminando, mis hermanos. Uh, en Génesis capítulo 4 versículo 3 y 4 mira lo que nos dice y aconteció andando el, al, andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda de, al Señor y Abel, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se, en se ensañó, ensañó es enfurecer Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Tú eres ese Caín o eres ese Abel? Si eres ese Caín, hay un problema que tú piensas que todo lo que tú le estás le está yendo a un templo y estás haciendo cosas del mundo y estás entregando ofrenda al Señor esa oración, esa lectura de mala gana el Señor no la va a recibir pero si eres Isabel que se está realmente cuidando y estás haciéndolo como eres en tu casa, en el templo, en el trabajo estás haciendo lo mismo Él lo va a recibir con agrado porque el Señor está diciendo este hijo mío quiere depender de mí esta hija mía quiere depender de mí. Como lo dice el título, lo peor que le puede pasar a, un ser hum, a una persona es que todo le salga bien. Y es por eso que el Señor está diciendo, como ese Abel, quiero muchos que dan todo de corazón. Y ya con un, el Señor nos termina con un salmo, en el salmo 139, capítulo 2, que nos dice, Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. El Señor ya sabe lo que tú vas a hacer, lo que vas estás pensando, lo que las decisiones que vas a tomar. Pero hay que consultarlas con Él. Muchas veces tomará un tiempo, muchas veces serán rápidas, pero espera en el Señor, depende del Señor, porque con Él es más llevadero. Y cada día lo hago por este, por, este, por, este, por, por este testimonio que, que este siervo este, este del Señor estoy aprendiendo. Me falta, claro que sí, pero ahí voy. Y voy aprendiendo y cada día voy mejorando. Y le pido al Señor que me ayude. Para que podamos ganar más vidas con nuestra forma de ser, comportarnos. Y siempre dándole esa gloria y esa honra al reino de los cielos, a papá, a papá, al Hijo y al Espíritu Santo. Este Padre que nos quiere tanto, nos quiere tanto, está pensando que cada día quiere que más hijos estén con él, mis hermanos de Jesús en la Gloria, aquí hablando con Jesús, podcast, ha sido otra emisión. El Señor nos hablaba a lo más profundo de nuestros corazones, siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro amado Rey. Recuerda visitarnos en nuestra página de internet cristianosinagloria.com en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Gloria, y siempre dándole la gloria y la honra al Señor. Comparte esas, estas buenas nuevas del reino de los cielos. No te quedes con sus palabras. Compártelas. Y vas a ver que Mucha gente va a recibir. El que quiera, Tú envía y el que quiera reciba. Y el que reciba va a ser lleno de la presencia del Señor. Y tú dices, Señor, yo cumplí. He cumplido, Señor. Ya la decisión de aquella persona si quiso recibir. Ese pan. Ese pan es alimento que llega a lo más profundo de nuestros corazones. Nos veremos en una misión de Hablando con Jesús Podcast. Dios mediante será el próximo domingo una vez más, siempre dándole la gloria y la honra al Señor. Y a través de Cristianos en la Gloria Radio, Facebook, YouTube y Padre Celestial. Gracias por ser tan hermoso, maravilloso. Y queremos agradecerte, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Y un poderoso amén y amén. Nos veremos en otra emisión aquí en Hablando con Jesús. Bendiciones. Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús Popcat.